Señores de Oisquiz Balpan, hemos conversado con el señor Jorge Flores Shimamakushimamukuro Shimamaku, Shimamaku, de Mitrade Sport. queremos que nos apoye en temas de proceso de cacao y turismo vivencial en nuestra comunidad de Temashima. Un poco los acuerdos a los que hemos llegado son de que ustedes van a trabajar en el cacón nativo, natural biológico. De manera exclusiva con MyTrade ¿no? y a su vez eh, vamos a eh, pedir apoyo a KissKissBamBam, porque es lo que en realidad eh, estamos solicitando: ¿no? el apoyo a esta entidad financiera colaborativa francesa, que les apoye para mejorar el proceso del cacao ¿no? y para eh, también desarrollar el turismo vivencial, ¿no? Eso es lo que estamos, eh, lo que hemos conversado hoy en el fondo. No, no este, de la Comunidad de como ¿no? El pueblo Abagún, aquí en Temasun, a la llegada de esos hermanos, se tomó acuerdo trabajar en venta de cacao para poder entregar a esa empresa con el fin de que nos apoyen a la comunidad de nuestro pueblo. Claro, y la copia va a ser de manera exclusiva ¿no? para trabajar con nosotros, ¿no? El acopio ya va a ser netamente con esa empresa. No va a salir ni un comunero a vender a otra empresa, aunque suba precio, porque ya estamos fijando un precio regular a nivel de distrito, porque no hay competencia que va a haber posteriormente, sea compradores que vienen de otros lugares. Claro, ¿no? Con Mytrade es porque la empresa que va a ser el representante comercial que no va a buscar eh, compradores a nivel internacional para poder exportar, ¿no? Sí. Entonces lo, lo que pedíamos era ayuda a Kiskis Bamba, ¿no? ¿Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces lo que íbamos a decir era, que, por favor, señores Kiskis Bamba, ¿no? Para que les apoyen sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ustedes. Sí, a ver, todos van a seguir. Por favor, señores. Queremos que queremos que nos apoyen en tema de. Auditivo, de sea, de, a través de nuestro pueblo, la